Ramón Antonio Mata, encargado de la ruta de transporte San Francisco de Macorís-Santo Domingo, dijo no ha aumentado los pasajes a diferencia de otras rutas urbanas y rurales en esta ciudad. No se ha aumentado en todo tiempo. Desde el Día de la Madre no se ha vuelto a subir pasajes. Además se subió en el tiempo de la madre y así se ha quedado. Nosotros no nos subimos más. ¿En la actualidad cuál es el precio del pasaje? El precio de ahora son dos y medio. 250, 250 pesos. 250 pesos a Santo Domingo. ¿Por qué ustedes no decidieron aumentarlo el pasaje? No, porque imagínense, esto es para la masa pobre y no podemos explotarlo tanto con el pasaje todos los días. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.